hola qué tal amigos les habla steven vargas desde el baúl del código.com en el día de hoy y eso que me surgió la necesidad les traigo cómo usar o cómo implementar la API de comentarios de facebook este es mi sitio web como lo pueden ver algunos lo conocen en este momento lo estoy haciendo algunas mejoras lo estamos eh, renovando por si no lo conocen es www.googlebouldercodigo.com les recomiendo que se pasen una chequeadita si les gusta la programación pueden encontrar tips y eh, entradas muy importantes en la parte inferior nosotros tenemos un sistema de comentarios hecho eh, a mano en donde se puede ingresar un correo un, un comentario y un código captcha eh, algo muy muy básico pero lo que queremos es mejorarlo con la API de Facebook de comentarios entonces eh, este es el sitio web eh, eh, como tal este es uno de los cursos que tenemos escritos de plsql eh, Oracle eh, se los recomiendo para que lo chequen. estábamos como en un 80% nos falta todavía unas temáticas vamos por eh, triggers y disparadores eh, ya casi lo vamos a terminar entonces eh, como les digo eh, se registran los comentarios en la parte eh, posterior se van a, a, a ver reflejado los comentarios que, que tengan eh, cada entrada Y lo que queremos es que eh, optimizarlo Entonces vamos a usar el plugin de comentarios de Facebook eh, Y leer la documentación para poder hacer una implementación Algo sencillo, eh, les voy a dejar estas tres páginas que son los enlaces oficiales para que ustedes también lo puedan hacer Y con ello... Eh, pues eh, seguir este tutorial si es que pronto a ustedes también les, les llega a servir entonces eh, lo que vamos a hacer es eh, bueno lo que estoy resaltando en este caso son las partes importantes del de plugin lo que, nos, los, los, lo que nos beneficia en este caso vamos a seguir el paso a paso es sencillo me dice que debo escoger una url en este caso, pues estoy en un URL local. Voy a colocar mi localhost. Pero ustedes, si tienen un proyecto eh, ya en la parte productiva, pretenden pues, colocar la URL productivo Ya en este caso, va a tomar la URL de desarrollo, la local localhost. Yo estoy diciendo que el ancho va a ser el 100% de mi contenedor, ya que estoy utilizando eh, material CSS para que eh, sea responsive. ¿Sí? Y la cantidad de líneas son las que me. Las, que, las cantidad de publicaciones que, que se van a generar las cantidad de comentarios si yo pongo tres van a generar 3 comentarios y sus hijos importante eso pues si pongo 10 los 10 comentarios más la respuesta a esos 10 comentarios deben, eso deben de tenerlo muy claro una vez ya eh, hayamos nosotros parametrizado eh, esta, esta pequeña configuración eh, lo que hacemos es darle a obtener código que está acá en la parte inferior Nos pide que debemos de hacer la instalación del SDK Y o copiar este código fuente Este sería el código de la SDK Si ustedes nunca lo han implementado Yo como ya cuento con la API incluida en mi sitio web Entonces copiaré esta versión resumida Esta y la copio y la pego en mi sitio web Este es mi sitio web actualmente en donde me dice que voy a colocarlo justo debajo de la etiqueta body entonces ahí lo pongo de hecho ya tengo una que es de google analytics entonces lo que voy a hacer es eh, comprimirlo para que no me ocupe espacio en mi proyecto y al igual sé que no debo tocar esa línea entonces lo voy a, a comprimir para que no me no me influya eh, acá también esto está aquí eh, y Ahora en la parte inferior tengo eh, mi código fuente donde tengo mis comentarios eh, hechos a mano, entonces lo que voy a hacer es quitar todo ese fragmento de código y en él voy a incluir la API de Facebook, quito aquí y quito esta parte que son los comentarios ya publicados, listo, perfecto y en este row lo que voy a hacer es copiar el paso 3 bueno, vengo y refresco para que vean que ya los comentarios ya no existen. La parte de comentarios ya no aparece. Y lo que voy a hacer es copiar eh, lo del paso 3, que sería el DIP con la configuración que acabo de parametrizar. Sencillo, la pego aquí, donde ustedes quieran. Yo lo, en este caso lo pegaré aquí. Y vengo y refresco. Y ya cuento con mi sistema de comentarios de Facebook. Perfecto. Puedo agregar un comentario pero esos comentarios eh, como pueden ver hay unos comentarios de text que son todas las personas que están utilizando la API y que son los comentarios que las personas escriben ya cuando esté en producción eh, lo que usted publique ya directamente se va a reflejar en su cuenta Facebook yo lo hago a la prueba de, para ver cómo se ven responsive ve perfecto para celulares obviamente es una API pues de Facebook voy a agregar un comentario aquí de prueba comen y lo publico ¿Sí? eh, eso lo publico para la api pero también puedo llegar eh, y escribir un comentario para publicarlo a facebook y chequeo la palomita de hoy publicar y me pide que eh, si estoy seguro publicarlo en facebook en este caso pues lo voy a rechazar porque pues es una manera de prueba pero cuando ya estén en productivo esto no va a pasar entonces de esta manera es que se puede o se implementó muy fácilmente eh, la eh, implementación de los comentarios también hay unas configuraciones adicionales que les pueden cambiar eh, el tema si lo quieren por un tema color claro o un tema de color oscuro pues esto no lo voy a hacer eh, ustedes lo podrían hacer para, para mejorar el aspecto y que sea compatible con su diseño les agradezco mucho este fue un video tutorial para el bowl del código eh, si les sirve pues no duelen en compartirlo en eh, darle me gusta eh, muchas gracias.